hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella vamos a continuar con distribuciones de probabilidad en esta clase veremos la distribución poisson o poisson la aplicación de la distribución su fórmula y ejemplos no siendo más comencemos definamos la distribución poisson la distribución Poisson se refiere a ciertos procesos que pueden ser descritos con una variable aleatoria discreta la letra lambda suele representar esa variable y puede además asumir valores enteros x, 0, 1, 2, 3, etc vamos a mirar sus aplicaciones se emplea para describir varios procesos entre otros la distribución de llamadas telefónicas que hagan o sea, en un computador, la demanda de servicios en una institución, la asistencia por parte de pacientes, los arrios de camiones, automóviles a la caseta de cobro y el número de accidentes de un cruce. O sea que existen demasiadas aplicaciones de esta distribución. Miremos algunos ejemplos. Acá podemos ver con dos de llamadas telefónicos y la organización de diferentes tipos de datos. Bueno, vamos a realizar algunos ejemplos, primeramente la fórmula y luego ejemplos de aplicación la fórmula es la siguiente la probabilidad x es igual a lambda elevado a la x por e elevado a la menos lambda no olvidemos que e es el número neperiano que equivale a 2,71 y x factorial donde lambda representa la variable aleatoria y x es un valor específico o las ocurrencias que se quieran analizar Bien, vamos a mirar entonces los ejemplos. Ejemplo número uno. Supóngase que estamos investigando la seguridad de un crucero muy peligroso. Los archivos de la policía indican una media de 5 accidentes por mes. Esta media ya estás hablando de lo que tiene que ver con la variable, en este caso sería lambda. El número de accidentes está distribuido conforme a la distribución Poison. Y la división de seguridad en carretas quiere calcular la probabilidad de exactamente 0, 1, 2, 3 accidentes en un determinado. Estos serían la variable x. Entonces, lambda es la media de accidentes que ocurren, que en este caso son 5. Y la probabilidad de los accidentes quieren analizarse a 0, 1, 2 y 3. Entonces vamos a mirar cómo la aplicamos. Tenemos esta ecuación. No olvidemos lambda sería igual a 5 y x va a tomar los valores de 0, 1, 2 y 3 para saber operar con este número que es Euler vamos a utilizar la calculadora revisemos como podemos ver acá se encuentra la tecla shift y e entonces primeramente se aprieta shift y se selecciona e a la x que acá está donde dice el logaritmo natural entonces la llamamos y de esta manera podemos aplicar para utilizarlo entonces vamos ahora sí a desarrollar los cálculos reemplazamos, olvidemos vamos a analizar cada uno de los accidentes primeramente cuando es 0 accidentes entonces lambda es 5 x valdría 6 por e a la menos 5 sobre 0 factorial efectuamos esta operación y dividimos por 0 factorial esto nos da 0,0674 esa es la probabilidad de que no ocurra ningún accidente ahora miremos cuando vale 1 hacemos lo mismo esperamos de la misma forma ya aquí x cambia por 1 y de igual forma acá en el factorial efectuamos la operación y dividimos por 1 factorial quedando 0,03370 ya tenemos probabilidad de 0 accidentes la probabilidad cuando es 1 ahora vamos a mirar cuando es 2 y 3 efectuamos lo mismo reemplazamos el 2 aquí y 2 factorial y efectuamos la operación nos da 0,08485 solamente nos está faltando cuando vale 3 entonces hacemos lo mismo reemplazamos la x y el factorial y efectuamos la operación es recomendable utilizar paréntesis para que no se confunda con la división entonces esto nos da 0,1405 ya tenemos las probabilidades de cada uno de los accidentes si quisiéramos dar igual que al menos sean tres accidentes, ¿qué se hace? Ya al haber calculado cada una de estas probabilidades, lo sumamos. Entonces, digamos que sean al menos tres accidentes. Entonces, la probabilidad del 0, 1, 2 y 3. Y se sumaría. O sea, que esa sería la probabilidad de ocurrir al menos tres accidentes, teniendo en cuenta todas ellas. Si se quiere hallar cada una, pues, como lo hicimos? Primeramente, para cada uno vamos a mirar un siguiente ejemplo si un barco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día cuáles son las probabilidades de que reciba 4 cheques sin fondo en un día dado entonces miremos ya me están hablando de un promedio este sería lambda y me están hablando de cuántos cheques quiero que sean sin fondo en este caso este sería mi x entonces utilizamos la ecuación lambda sería igual a 6 y x sería igual a 4 reemplazamos en la ecuación acá sería 4 6 a la 4 por e a la menos 6 esto nos da 1296 por 0,0248 y 4 factorial sería 24 efectuamos la multiplicación y dividimos por 24 esto nos da 0,378 quiere decir que esa sería la probabilidad que nos están pidiendo o sea que este sería mi resultado de esta manera concluimos la parte de distribuciones de probabilidad si te gustó mi vídeo te pido que me apoyes con un me gusta y lo compartas en tus redes sociales para que otras personas se beneficien de él de igual forma si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones de igual manera te invito a que me sigas en mis redes sociales y en mi blog, los enlaces los encuentran en la parte baja del video, te agradezco mucho tu atención y espero tenerte pronto de nuevo, muchas gracias.